Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Ahora sí que sí. Vamos a por el Kameh gigante, con nuevo aspecto de arma, que va a ser lo de Rabbit Luigi. Vamos a hacer nuestro tradicional este. Eh, vamos a quitarle, vamos a darle salud a todos. Vamos a quitar este, si quieres que no se agradece. Movimiento nada, aterrizaje dañino. Pues no sé, eh. eh... Quizá es lo de recuperación de Spark, de saltarse la recuperación, nos viene bien, vale, y, y, y, eh, eh, eh. vale, pues es que son cuatro lo que gasta, ojito, vamos a este, vamos a quitarle, ah, porque le di la vida aquí, porque le di la vida, chiquetes, ¿Este qué? ¿Alcance de arma? ¿Me interesa alcance de arma con el Kamek? Pues seguramente, pero regalo de Spar también. Así que vamos a este, mm, ponemos la recuperación de esto, aquí recuperamos dos, salto curativo, ¿puede ser mejor que alcance de curación? Pues no lo sé, alcance de arma... Daño del golpe final. Creo que daño de golpe final me beneficia. Y puedo. No puedo otro más. Así que va a ser esto. Por darle un algo. Vale. No sé qué equipo voy a poner. Porque contra un Kamek. Ojito, eh. Ojito. Porque el Kamek. Es puñetero. Eh... Un buen tanque sería lo suyo esto que es alcance de movimiento no me interesa ataque contra golpe es que no puedo luego darle nada más así que y no puedo esto pues esto ya está vamos con mario le damos esto adquirimos quitamos esto y con uno con dos con dos puedo movimiento potencial y esto, pues ya está, planeo. Ya... ¿Qué más me da? Y con esta, vamos a darle esto. A ver, con el Kamek... No sé si ya está a lo mejor, eh. Esto es que las tío... Técnicas, tío... Uf. A ver, ¿qué hace la técnica, tío? Mm -mm. Más información. Los enemigos afectados por el efecto eh, de éstasis no se pueden mover, disparar ni usar técnicas si sufren daño. Pero esto al camé gigante no, no le va a afectar. Al camé gigante no le va a afectar. Entonces, como que me tira de un pie. ¿No? Me tira de un pie un poquito la técnicas, tío. Frente eh, tal. Podemos quitar esto podemos quitar esto y... es que tampoco consigue un 5% más, esto lo tengo a tope ¿eh? absorción puedo darle esto, pero es que el hastío me da un poquito igual lo he... ya he puesto esto, que es solo uno ve Yo creo que me da un poquito igual. Vamos a poner la absorción. Alcance de movimiento. Y la absorción. Puede que esta me venga bien, ¿eh? Teniendo toda el arma tan potenciada. Vamos a ver los enemigos. Pero yo creo que Edge. Rabbid Estela. Y, y Rabiz Peach. Creo que van a ser. Llevo cuatro minutos de vídeo solo con esto. ¿Pero qué queréis que os diga? Es extremadamente necesario hacer esto. Así que... Vamos para allá. Cambe gigante. No hay... Apenas enemigos, ¿eh? Ah, pero es verdad. Buf. Las... Me la juego con... Con esta. A ver... Van a salir las grietas, y es que las grietas me vienen muy bien con Bowser y con Edge. Pero bueno. Vamos a poner esto. 100% seguro. Daño de salpicadura. También me viene bien. Daño de lodo. Vamos a mejorar 100% seguro esto, que no lo he hecho. Igual esto tenía que haberlo hecho fuera de cámaras, pero chicos, lo siento, son cinco minutitos de vídeo que hay que invertir. Lo siento, pero me parece necesario. ¡No! merda. Lo peor es que tarda en cargar. No he comprado objetos. No he comprado objetos Y otra vez! Trece ¡Oh! mil tiene de vida, ¿eh? Trece mil Sigue... Y... No voy a subir... Vamos a ver los enemigos. Si hay alguno que sea... Débil a algo. Esta que es débil... A ráfaga. No tengo nada de ráfaga, ¿verdad? Esta congelación. Congelación tengo algo. Descarga. Y quemadura. ¿Esto que es? Ataque de congelación. Y tengo... De descarga también Entonces En vez de salpicadura Tengo que centrarme ¿eh? Vamos para allá Vamos a subir este a tope Vamos a subirlo un nivel... dos niveles más. Es que el siguiente yo creo que no me va a dar para el máximo. Vamos a repartir, porque tener uno al nivel 4, al 5 y el otro al nivel 2 no me interesa. Vale, efectivamente, menos mal que lo he hecho. Así tengo uno al nivel 5 y otro al nivel 4. hecho Y este se queda con las ganas de mejorarse. Porque no tengo suficiente. Vale. Listo. Me la juego con este equipo, ¿eh? Me la juego con este equipo. Allá vamos. Este aquí era débil. Este era ráfaga. Así que este me va a dar igual. Rabbid Estela. Se puede mover más que Rabbid Peach. Así que... Vamos allá. Con esta tengo la lobradora. No, la gorrinadora, perdón. Que la es débil. Es, hace ataque de ráfaga y este es débil. ¡No te vayas para ahí! Y aún encima se suicida. Tío, puedo tener peor suerte. No puedo tener peor suerte, ¿verdad? A esta le he mantenido y a lo mejor no tenía que darle tanta... el rastro de enemigos están lejos, así que me activo esto más lodo críticos, tío. Por eso lo traje. La traje a la rabiz. Tío, ya se va fuera ¡Uh! ¡Que este va invocando mierdas! Entonces no debería tener en ningún momento problema... A ver... No les afecta... Vale, les mato a los tres... Recuperación de Spark Nickelodeon No estoy protegido, pero bueno Le vamos quitando Vamos a tirar de gorrinadora. Recuperación de Spark. De locos. ¿Y esta que era débil? ¿Esta gorrinadora? A congelación. Puedo ponerme más lejos No me disgusta tener enemigos en cancha Porque creo que así la grieta Puede retrasarse un poquito Puede morir Y seguramente muera Pero creo que me beneficia... Darle al grande. Lo que... No he pensado es hacerle lo de las, tío. Me da... Edge. Fua. Falta a este... ¿Pero cuántos se ha invocado esta vez? Le afecta Ah, le afecta la explosión Burro Poquito eh, Otra gorrinadora de, Baja de 10.000 ya Ya van 3.000 fuera y y aquí le golpeo. Aquí le golpeo. Actívate la vista de héroe si quieres. ...van a por la agorrinadora. ...no, va por Edge... ...va por estos... ...esto nada... ...a ver... ...no vaya a ser que se me vaya la pinza... Bien, bien, bien Vale Acelerón un doble Uno muere Y esto aquí Como tiene que invocado No he matado a todas las invocaciones Entonces igual Aquí, ahora sí que me afecta Vamos a poner esto omitimos Y por debajo de los 9.000 Por debajo de los 9.000 Vamos con esta Y con un poco de suerte por debajo de los 8.000 No, demasiado, ¿no? Todo críticos Sí, por debajo de los 8.000, ¿eh? Va bastante bien este, ¿eh? Y no para de invocar, ¿eh? Seis. ¡Tómalo! ¡Tómalo, eh! ¡Tómalo! El aluvión... Mira, está durmiendo. Será perra del infierno. Maglodo. Ayúdame un poco. 7.600. Le hemos quitado tal. 87... Mola, mola, mola, mola, mola la partida como se nos ha planteado, ¿eh? Tómalo. 6800. 6800. Y como está ahí el grandullón, creo que los otros no pueden pasar. Vamos a activar el garra salvaje. No está muy bien puesto, pero espero que llegue a atacar. Recuperación de Spark. 500 y pico. Y no mato a ninguno porque no están en la misma. 6.100. Va a bajar de los 6.000. Esto está espectacular. Esto está espectacular. Me están saliendo todos los pasos bien. Ah, sí, sí que pueden pasar. Se mueve un poquito. Activa más. Se centran en este. Me atacan a esta. Y todos potenciados, ¿eh? Mira. Estos... Es que con garra salvaje, tío. Puedo recuperar el garra salvaje. Les ataca uno. Como ataca en área. Recuperación de Sparrow encima. Todos muertos. ¡Fua! Es que me está saliendo todos los turnos de locatis. Vale. 5001. A ver, ¿desde aquí le doy? Pues sí, desde aquí le doy ¿Para qué me voy a mover? Y con esta aún me queda No hace falta ni que me recupere 4.321 Nah, no baja de los 4.000 Pero bueno, eh, 4.100 Creo que va a ser el más rápido que me haga El más fácil, porque estos dos han quedado ahí No están saliendo grietas Y ahora me que... meto la pata 500 y pico 87 porque es resistente Sacamos Gorrinadora No ha hecho nada, ¿no? Como siempre Vale Dañamos esto nos quitamos las protecciones, pero nos van a dar igual. Mm, sí, aquí. Mato la grieta y le doy a él. 2600. 2659 que se van a quedar, ¿eh? 2000. Fuah, de locatis. Y me queda atacarle Ahora 1700 ¿Qué pasa? Que tengo aquí pendiente Puedo usar, eh, pero va Paso Sí, tú activa lo que quieras Van a ir a por la gorrinadora Nos da un poquito igual Y después van a ir por el garra salvaje Porque uno vaya por garra salvaje y no va a pasar nada Le ciega o lo que sea. 87 que le quita. Puede que de este turno... A ver qué tal nos ha salido todo. A ver qué tal. Me da igual un poquito la curación. Buah, criticazos. Y... Va a ser una pena, pero... Vamos a activarnos esto. Aluvión de espadas No le voy a matar, pero bueno, mato a todos esos de ahí abajo Todos críticos, ¿eh? A 129, ¿eh? A 129, qué mala suerte, pero bueno Aluvión de espadas ¡Bravito! ¡Bravito! 22 minutos, 22 minutazos, nada más, ¿eh? 22 minutazos 22 minutazos, nada más, eh 60 turnos, mejor expedición héroes derrotados tal nuevo aspecto de arma desafío este desbloqueado bien, bien, bien bien, bien, bien, bien, bien, bravo, chicos bravo, bravísimo Vale, no le voy a dar Ya sabemos lo que nos cuenta Vamos simplemente a ver aquí el porcentaje De 75 a 80 5 aspectos De arma de 9 Y nos faltan... ¡Ah! Hemos incrementado Un enemigo encontrado ¡Bravo! Por eso hemos subido tanto Espero que el vídeo os haya gustado, que esta sección os esté gustando Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos ¿sabes? más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo Pasadlo bien en el Semana Santa ¡Hasta pronto!